Cabe destacar que con esta acción, nuestra área metropolitana será la primera en el país que se una a este importante esfuerzo que la sociedad civil viene impulsando. Estamos comprometidos con esta causa impulsada por México Evalúa, Open Society Foundation, Enjambre Digital, entre otras. Porque la convicción es que solamente juntos sociedad y gobierno podemos dar solución a uno de los problemas más relevantes para la sociedad es de reconocerse la importancia de este tipo de iniciativas, ya que el homicidio es la máxima expresión de violencia, algo que va más allá de la pérdida humana, pues genera un entorno de miedo e impacta directamente en la percepción de inseguridad y puede ser además un factor que impida la cohesión social entre los habitantes. Resolver el problema de la inseguridad y la violencia necesariamente pasa por privilegiar lo local. y efectivamente, Marco. Hay un, ha habido una brecha enorme en materia de asignación presupuestal, en lo que se otorga a nuestras Fuerzas Armadas, las instituciones federales y lo que llega a estados y municipios. Creo que necesitamos redireccionar la política completamente, entender que lo local es clave, es la pieza fundamental para hacer frente a una situación que es particularmente grave. Con la honrosa representación de mis compañeros presidentes municipales, estamos aquí firmando este acuerdo, Edna, y este compromiso para que México, Jalisco y nuestros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara vivan sin homicidios. Edna, cuenten con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, porque todos, Estamos comprometidos con ellos. Las cifras nos dicen que las víctimas del homicidio son generalmente hombres que están entre los 15 y los 30 años de edad. Esta característica se comparte con los victimarios. Quienes están cometiendo los homicidios es lo mismo, son hombres entre los 15 y los 30 años de edad. Los adolescentes en conflicto con la ley, entran, en, eh, entran al sistema a los 14 años y salen de ellos a los 21. Estamos hablando que tenemos un grupo poblacional en el cual converge una alta probabilidad, ya sea de convertirse en víctima o en victimarios, una vez que salen del sistema. Cuando uno trabaja y platica con los policías, uno entiende que ellos saben qué sucede en la calle. ¿no? O sea, son un elemento que conocen las comunidades, pero que no trabaja desde una perspectiva institucional que lo convierta como parte de la comunidad. Pero hablar de una policía eh, que se enfoca a la solución de conflictos, va un poco más allá de solo llegar a hacer recorridos a las colonias o a hacer juntas con los colonos y conocer qué es lo que sucede. ¿no? Esta policía lo que hace es convertir a los elementos en un agente mediador del conflicto. A través de análisis completos, usando los datos disponibles de las estrategias, de las políticas públicas que sirven, que no nos sirven, analizándolos las tendencias a lo largo del tiempo podremos darnos cuenta qué podemos modificar, qué podemos seguir haciendo. Tenemos la capacidad de plantear eh, modelos, es decir, ya que identificamos que hay algún tipo de relación, podemos probar distintas hipótesis. Por ejemplo, en términos de estudio de la... Criminalidad, si queremos ver, por ejemplo, por qué pasan más homicidios en ciertas localidades y nos acercamos a una teoría, podemos jalar información relacionada con esa teoría, meterla al modelo y nos arroja este tipo de resultados. Prueba el modelo en cada una de las, de las localidades y nos presenta todo el modelo y los... Los colores más intensos es donde el modelo tiene una mayor capacidad explicativa y los colores menos intensos es donde el modelo tiene menor capacidad explicativa o simplemente no tiene significancia estadística. Entonces, en la zona más oscura tendríamos que eh, buscar trabajar con las razones que el modelo nos está ah, demostrando que, por lo menos estadísticamente y con los datos que tenemos, es, este, hay, hay buena evidencia de que ahí está pasando algo en específico.